Las bullas del día, lo que ha sonado todo el día y la semana, Omega, ha cambiado. Ajá. Ahí está, Omega el Fuerte, piste de la rosa, cariñosamente, Omega el Fuerte, salió de la cárcel ayer lunes, luego de haber pagado la fianza de un millón de pesos en efectivo. No. Impuesto tras dejado en libertad condicional el pasado viernes, por la jueza de Jugado de atención permanente del distrito, por el uso y el porte de ilegal de arma de fuego en la vía pública. En una actitud positiva, Antonio Peter de las Rosa sale elogiando a la justicia dominicana, prometiendo un cambio notable en su vida pública. Uh. Aunque sé que ahora cometí un desliz, yo espero que entiendan que de aquí en adelante voy a seguir cambiando, tratando de ser mejor ante ente para la sociedad. Mejor ente para la sociedad. Ahí está Vamos a ver si dijo algo, Omega. El, ahí están unas declaraciones de Omega al final de la audiencia. Eso fue ayer, no dijo mucho. Y ahí están las declaraciones de Omega ya cuando pagó la fianza y se decretó su libertad. No, cuenta, no, no. ¿Sí? Escuchas, tú ¿tú que escuchar. La... Es, es, es, es, es que la respuesta va... voy a tratar de que sea colectiva okay. para todos. Me siento muy complacido con el sistema de justicia dominicano. No porque se me ha favorecido en este momento, sino porque ya todo el pueblo ha sido testigo de un cambio en mí. Y aunque sé que ahora cometí un desliz, yo espero que entienda que de aquí en adelante voy a seguir cambiando y tratando de ser un mejor ende para la sociedad. Y algo que quiero recalcar, después de este gobierno estoy viendo un cambio muy positivo en lo que es la justicia. ¿Por, ah, ¿Por qué el desliz? ¿Qué te, eh, te llevó en ese momento? Creo que a veces son situaciones que uno tiene que te ofuscan en la vida, eh, incluyendo lo que es esta pandemia, un hijo pequeño, al que tenía que comprarle pan y leche. Y a veces uno se lleva de las cosas materiales que no valen tanto, como, como que un vehículo te rayo una maserati, que te cueste 7 millones en un momento donde... Tú estás perdiendo todo en tu vida y a veces te deja llevar eso. Omega, hablas de un cambio que hay ahora en esta justicia. ¿Qué tú ves que no veía antes en esta justicia? Bueno, yo bajé y vi todas las vistas que vi antes de mí. Vi que se hizo justicia efectiva y que los jueces no solo miraron lo que el Ministerio Público quería que le dieran a los a lo imputados, sino que por medio de valorar pruebas y con una justicia efectiva y real, Veo que el sistema judicial está cambiando. ¿Un ¿Un mensaje, ¿Cuándo un mensaje, vas a, hombre, a la iniciar las labores sociales en el sobre Parque Eugenio el María de Oro? Inmediatamente, la semana próxima ya después de recrearme con mi familia, volver y, y compartir con mi hijo y con mi padre que ayer acababa de vacunarse, entonces ya comienza la labor. ¿Algún mensaje a, el... a la población sobre Gracias a todos, no a la violencia. Y vamos a tratar de manejarnos en las circunstancias que estemos. Yo sé que Dios nos va a sacar de esto pronto, gracias. El motivo de la visita de hoy ¿no? Noticias S.I.N. por el, por la cortesía del video, Néstor. Es así, es así, es una realidad lo que dice Peter de la Rosa, Omega, que un desliz, cuando usted le va a rayar un vehículo, hay personas, una Maserati, que eso nos cuesta dos pesos, Maserati, oye el nombre, que eso es cosa italiana por ahí, sí. ¿verdad? Eh, Es decir, que fue un desliz. Tal vez salió incómodo de su casa o... Aburrido. Eh, aburrido, dado al pecado. ¿Me entiendes? Entonces, eso, a mí cuando, cuando me rayan el CGM y el motor del pueblo, es un problema. Me lo tumbamos los <risa> otros días y yo pensaba que era una galleta que me habían dado. ¿Me entiendes? Entonces, cada quien, sus acciones, él dice que están mejorando ya. Eh, y claro está, no es el mismo mega de antes. Sí. Con mega ya tú sabes, me era un lío. Todos los días, esperemos en Dios que, que sea productivo su cambio, ya que tiene una familia, una niña, nació, claro. y, y, y está cambiando. Tiene que hacerse dos mambo ahora de lo que a mí me gustan. Pero ¿qué hace? Pa, pa, pa, pa. <risa> so, así Ahí está el equipo de trabajo, su abogado, que lo orientan bien en cuanto a declaración. Y Chelaco, nuestro amigo Chelaco, que siempre está al lado de Omega, <risa> oh, es pues. el promotor artístico, ah, claro, sí, Chelaco, sí, sí, que sí. siempre ha estado ahí con él. Y son bendiciones. Son pasos que él tiene que dar en la vida, porque cada quien tiene su libro hecho. Pero gracias a Dios que ya está fuera y va a hacer música buena como lo sabe hacer, el Fuerte. Esperemos, sí, esperemos que de verdad ese cambio lo demuestre. Tiene que demostrar lo que de verdad ha cambiado y que ya es otra persona. Eso es así, ahí está Villalona. ¿Y porque... la gente que cree? Por la, árbol. la gente dice: no, que fulano esto, que fulano cambia, que fulano. No. Hay que cambiar, pero es difícil a veces hacer un cambio drástico en sí. su vida. Cuando usted, por ejemplo, Omega, que tiene una, una, una esposa ahora, que es mano dura, ¿no entiendes? Entonces, él es un tipo que viene de la calle, de la vida nocturna, no es fácil. Un hombre que llegó en un nivel, un sitial, no ¿verdad? De la Omega ha sido uno de los artistas más caros de aquí, cobrando 600 mil pesos por una fiesta. ¿Me ¿No entiendes? Sí. Eh, no, en esos, Tuvo su tiempo, 600, si usted hace tres fiestas en la noche, a 600 mil pesos. Hasta tocándole 20 mil pesos mucho. Sí. Él tiene sí. una noche. Es decir, que él tiene el material para volver a ese tope donde estuvo antes. Y, y a todo el mundo le gusta su música. Omega es un hombre querido, aunque ha sí. tenido algunos percances, pero imagínate. Con, con todo y que a veces pues asesina algunas canciones, Omega, ¿tú sabes? Sí, la sí, canción sí. de Melina. Sí, Melina. Omega, no. Pero mambo. con todo y todo. Omega, Melina. Omega. O, ome, ome, no ven es... con tu mambo tranquilo. Eh, oh, oh. Suéltate esos boleros que tú quieres coger. No, no, no, que si viene y, y, y tira un bolero y lo asesina, <risa> cae preso también otra vez. Cuidado, Omega, no te pases. Señores. Ven con tu mambo. Vámonos a una pausa y retornamos aquí a los asobros. <risa>